Muy buenas noches. Les saludo desde Oslo. Soy Ada Escalante, transmitiendo aquí un directo más en Instagram. Bueno, eh, hoy tenemos una invitada desde Puerto Rico y espero que esté lista para tener nuestra conversación hoy. Esperemos que Instagram comience a dar aviso a todas las personas que están siguiéndome para que puedan ingresar y puedan ver el directo. De lo contrario, pueden verlo después en diferido en el IGTV. Hola, ¿qué tal? ¿Ya entraste? Qué lindo. Esperemos un momentito a ver que se unan un poquito más de personas para poder empezar nuestro directo. ¿Qué te parece? Bueno, entre tanto, me voy presentando otra vez. Mi nombre es Ada Escalante. Soy escritora y este es mi último libro, Cuando tu boca cae y el cuerpo habla. Este está en tapadura. dura. El libro está en Kindle, en Amazon, que los que viven en Noruega pueden comprarlo conmigo, el resto pueden hacerlo en Amazon. Bueno, querida, <ríe> qué lindo que pudiste conectarte esta vez, sé que estás súper ocupada y bueno, espero que se vayan uniendo un poquito más de personas, pero igual te voy a mandar la invitación para que, para que entres. Eh, Ahí estás tú, listo. Vamos a ver cómo nos va hoy día con esto. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? No te escucho. No, no te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? Yeah. que la conexión tuya no está El nuevo curso empieza el 12 de enero, así que si tienen... Hola, hola. ¿Se escucha? Ahora ¿Se sí? escucha ahora? Sí. Ok, qué bueno. Sí. Súper, bueno, gracias por termino, la oportunidad. Sí, les termino de contar. Bueno, el, el próximo curso empieza el 12 de enero, así que si hay personas que están interesados en escribir su historia, se contactan y quedamos de acuerdo a ver cómo lo vamos a hacer. Son siete semanas, así que súper, súper bienvenido. Un placer tenerte aquí. Qué rico, por fin. Sí. Gracias. Lo pudimos, así que sí, sí, en muchos contratiempos, pero siempre hay una oportunidad, así que ahora sí, sí me gusta sí. en el tren y muchas gracias. Y escucharon todos y todas eso. No se dejen de apuntar en ese curso de escritura, es espectacular. Sí, de verdad sí. que no, muy bueno. Ayer admiro tu trabajo. Ada. Que, eh, porque mis alumnos, cuando tú ves que ya hay un fruto, las personas sacan su libro adelante. Y yo creo que no hay dinero que se pueda pagar esa emoción que es, uno siente, imagínate el que lo escribe, uh -huh. pero uno como eh, el mentor que ha estado ayudándoles a sacar ese libro adelante, wow eh, Es emocionante realmente, muy muy lindo, muy lindo. Entiendo la perfección, aquí en Puerto Rico son las 5 de la tarde y yo acabo de, de llegar de un colegio donde eh, hubo un certamen de poesía y yo como poeta mentora tuve la oportunidad de ver en escena el crecimiento de estos estudiantes oh, que... Se sí, aprendieron de memoria sus poemas, eh, lo vivieron, encendieron esa llama del entendimiento del poema y lo pudieron lanzar, presentar, declamar. Y yo, wow, estaba sí. que me erizaba la piel. Sí, es hermoso. <risa> hermoso, hermoso. Hermoso poder transmitir esa pasión a otras personas, no hay cosa más linda. Y poder darles algo, algo bueno y positivo. Pero yo estoy interesada en escuchar de ti, de tu libro. Eh, cuéntame, cuéntame. ¿Qué vendió? ¿Usted que estás en Puerto Rico? ¡Ay, qué lindo, sí. qué lindo, qué hermoso! Gracias. Sí, correcto, Ada. Estoy en Puerto Rico. Aquí fue que nació el bebé. Ella lleva como ocho meses. Eh, eh, ha sido una trayectoria increíble, algo que nunca esperé cosechar. O sea, siempre te dicen. Siembro un árbol, tengo un hijo, esto lo otro, pero el, el, el haz un libro, eso nunca me lo había esperado y hasta que este año se dio. Y eh, el proceso de escribirlo, eh, de compactarlo en mi mente para poder transmitir un mensaje positivo y sobre todo pues impactar a la juventud, a la niñez, eh, es para mí muy satisfactorio, eh, fue un trabajo donde la ilustradora... Eh, Diana Mendoza se esmeró muchísimo, cada li cada cuento tiene eh, sus ilustraciones, es algo que eh, muy bonito es muy fluido. Los colores, precioso. Sí, es, es muy fluido aquí, pues no se va a apreciar también, pero es totalmente ilustrado y, y de verdad que lleva un mensaje de empatía y respeto hacia los animales y la función de esto es que también se eh, recaude fondos para ayudar a un santuario de animales en Puerto Rico y pues a, a esos animalitos que están abandonados y pues han sido maltratados, pues darle una oportunidad más así que yo me uno a esa loable labor y pues estoy aquí presentándoles mi libro Aventuras de seres humanos y no humanos, cuentos de la niñez en defensa de los animales y trata de no humanos, pero también de humanos, como hay 12 niños y que se esfuerzan a través de las circunstancias que viven para tener más empatía y cambiar la conducta que tal vez están construidas a su alrededor hacia los animales y darle otro fin, o sea, mis cuentos no tratan de príncipes, ni princesas, ni nada, es muy real, pero muy divertido y ameno los finales son finales felices, yo creo en los finales felices que te puedo decir, ¿eh? pero eh, realmente me dio mucha satisfacción porque al lector, a la lectora, lo transporto desde el espacio hasta el Amazonas, eh, hasta una ciudad eh, tan, eh, tan cosmopolita como New York, eh, lo llevo a las granjas, o sea, los hago entenderse con diferentes categorías de animales, como son los animales salvajes, los domésticos, los que están en cautiverio, los que están en los laboratorios, y pues sí, los domésticos. Y entonces le otorgo a los niños y a las niñas unas, un, una capacidad de entenderlos. O sea, aquí van a hablar con los animales, van a sentir esa empatía, porque ciertamente no hay un traductor que nos diga por qué el perro está ladrando, eh, porque mi gatita no me entiende lo que le digo? Pero eh, es algo más, una calidad, una sensibilidad más que como humanos considero que es vital perfeccionar, y mm. mejorar a través de la vida. Así que esto es aplicable a, a los jóvenes, pero también a los adultos que estén disfrutando el placer de la lectura con sus niños, con sus familiares. Así que... Eso qué es bonito, qué bonito. Sí. Tú eres de una de las pocas que tiene libros de niños eh, en la feria virtual de Nueva York. Tú eres, creo que dos, Javier, ¿no? Tú sí, y sí. María Estela, creo. Sí, eres sí. sí. La como mochila tres? de mi calma. Pero de ahí sí. yo, muy pocos se, se, se dirigen a los niños. Sí. Y sin duda yo yo considero que la educación es el arma más vital, a corto y a largo plazo, para forjar una sociedad mejor. Y no, no quería escapar la oportunidad de presentar estos dos cuentos, cada uno de, en diferentes escenarios, con diferentes circunstancias y, y retos, pero que siguen un mismo hilo conductor de mostrarle al mundo un lugar más positivo donde convivan eh, los humanos y los no humanos, con igual eh, semejanza de intereses. O sea, hay veces que vemos que un bebé tampoco puede hablar per se y decirnos lo que le pasa. Uh -huh. eh, y asimismo, un animalito es vulnerable y no tenemos tampoco el traductor para ponerle. Sin embargo, vemos que los derechos eh, a veces no son iguales para ambos casos. Los niños, uh -huh. obviamente, ¿sí? tienen sus derechos en el ordenamiento jurídico, etcétera. Eh, pero también los animales en el mismo supuesto son seres sintientes que merecen afecto porque pueden dar afecto y pues merecen un respeto así que mm. yo lo asocio así como una, un bebé que es, es bueno para en, mostrar el mensaje no y, y son seres eh, o sea como tú dices sienten y el momento sí. que, eh, yo a veces, yo no puedo entender cómo gente puede tener animales y maltratarlos. igual que a los niños, ¿no? Pero sí. eh, un animal, si tú escoges tener un animal, eh, es como, yo, no no no me cabe, no me cabe realmente cómo pueden maltratar. Pero es lindísimo porque yo sé y ha, han hecho estudios de que el animal eh, ayuda muchísimo a la calma a la persona que sí. tiene estrés o a la persona hasta que tiene cáncer le ayuda muchísimo a poder tener esa tranquilidad, le dan esa paz, eh, esa compañía que a veces necesita esas personas, ¿no? así que lindísimo, muy interesante sí. dice Evita. Definitivo, así que les invito a leer el cuento Aventuras de seres humanos y no humanos, disponible en Amazon, en versión de Kindle y en tapa blanda, ya estoy trabajando Ada, la versión en tapa dura también próximamente y esta, este libro también está disponible en versión braille, porque Ay, también yo quiero, sí, sí. yo quiero impactar a esa comunidad ciega en Puerto Rico para que también reciban el mensaje. Ya es bastante con el reto que llevan, para que haya, hay muy poca cantidad de material disponible. Entonces pues eh, yo hice una alianza y pude traducir la versión en español y me llegó desde Japón desde Osaka, Japón, así que la tengo disponible y es cuestión de seguir regando el mensaje en estas navidades, eh, que se regalen este hermoso libro, entretenido, muy ameno y que en el tiempo en familia se solidifiquen unos valores importantes que nunca hay que pasar desapercibidos en nuestra sociedad, uh -huh. porque merecen la pena eh, reproducirse. Y entonces eh, también pues, de esos fondos busco eh, imprimir otras versiones de braille. Así que en, no, en y, y Qué bonito, porque estamos tan acostumbrados, por lo menos en mi época, los cuentos típicos, ¿no? De la cenicienta, la bella durmiente, todos esos cuentos místicos antiguos. Pero qué bonito transmitir algo tan real como son los animales en la vida cotidiana y hacerlo como un cuento para que los niños puedan entender y con un mensaje mucho más sutil, más, más para niños que llegue y también a los grandes que nos llegue de una manera mucho mejor y más fácil, ¿no? Lindo, yo lo encuentro un proyecto precioso que va más allá de, que okay, voy a escribir un libro, voy a publicar, pero ese enfoque que tú le estás dando lo encuentro lindísimo, lindísimo. Sí, y también ayuda a esos seres humanos a, no se nos olvidan que es difícil ser joven, es difícil ser adolescente, es difícil eh, no entender nada del mundo, aun cuando grandes tenemos dificultades, imagínense cómo es ese reto, pero también aquí eh, incluye elementos de, de mantenerse físicamente fuerte, mentalmente alerta, espiritualmente eh, a tono con todo lo que hay alrededor para que, darle motivación a los jóvenes, necesitan un incentivo y apoyo para, para surgir, para ter, tomar mejores decisiones, para convertirse en lo que nosotros anhelamos que tenga nuestro futuro. Y sin duda hay, hay alusiones al tiempo pandémico que estamos a, a, viviendo, bueno. que eso impacta tanto a jóvenes como a adultos, por eso es que digo que es del disfrute de, de todo el mundo, de toda la familia. Eh, se sientan, este es uno de los cuentos más cortos, el pez casi muere por la boca. y me no puede y leer realmente... un poquito? Claro que sí, dice, eran las dos de la madrugada en el mar, en un lugar muy profundo, donde la luz ni las noticias tenían interés de asomarse. Allí los habitantes eran seres acuáticos maravillosos, algunos de escamas doradas, hermosamente compuestas, que jamás nadie había tenido la dicha de observar. En aquellos tiempos, la hazaña humana llegaba más lejos que el espacio, y se rumoraba que conquistadoras y conquistadores invadirían pronto la paz de aquellos misteriosos y legendarios seres de las profundidades marinas. Un curioso pez no podía dormir, y como entre tanta oscuridad le daba lo mismo si era de día o de noche, decidió a las tres de la madrugada subir, para saber lo más reciente sobre la supuesta invasión, nadó muy rápido y llegó en cuestión de minutos a un rincón menos oscuro del que provenía. Preguntó sobre los humanos al primer pez que dio, pero este le escupió en la cara la comida que le quedaba en el estómago, diciéndole, ¡lárgate! ¿No ves que estoy durmiendo? Por su amor al prójimo, no hizo caso a eso. Subió mucho más arriba, donde los peces eran más cordiales y le dijeron, usa esto y huye mientras puedas porque el pez muere por la boca. Preocupado, el pez pionero descendió rápidamente a donde los suyos, aunque un poco trastornado por el trayecto a tales horas de la madrugada, y comenzó a gritar una y otra vez, traigo noticias, traigo noticias, el pez muere por la boca, el pez muere por la boca, cúbranse con esto. Pasaron los días y llegó a las profundidades oceánicas la invasión humana tan temida, caracterizada por un flujo asombroso de luz y noticias. Sin embargo, muy sorprendidos, los humanos se tuvieron que ir por donde llegaron porque todos aquellos peces de extraordinaria apariencia llevaban bien puestas sus mascarillas de algas bioluminiscentes. Así que... ¡Qué bonito! Gracias, este es el cuento más cortito y, y en todos los cuentos se resalta lo que son los humanos y, y pues los animales, entonces en este último no, no, no dejo pasar la oportunidad de presentar a los animales como si fuesen tú y yo, como si fuesen preocupados, alguna invasión, qué es lo que está pasando, eh, confusión, pero es, es divertido, entonces quería plasmar de alguna forma esta Muy experiencia. Bonito de la pandemia. No, y, Así que y capta, sí. capta muy bien porque estás como esperando la, el, la resolución de lo que va a pasar. Muy bonito, me encantó. Sí. Me encantó. Sí, gracias, y, y como tú un regalo de Navidad con valor. Qué cosa más bonita poder regalar algo que realmente signifique algo. No solamente, ay, voy a empacar algo ya listo para salir de, de, del momento. Pero regalar algo con un sentido. Primero porque vas a tener contacto con los niños, segundo, porque vas a apoyar una causa. Y eso es lo más bonito de todo, o sea, hacer algo que tenga varios significados, no solamente, ok, te doy el regalo, cumplí con eso, pero que tenga, vaya okay. más allá, ¿no? Así mismo es, y definitivamente abrir un regalo tiene su mérito, a todo el mundo le gustan las sorpresas mayormente, creo, entonces, pero esto es un río lo que cada vez que se abre se puede compartir con un, un niño, una niña diferente, eh, o se vuelve a releer, igual que cuando uno ve una película después de pasar mucho sí. y tiempo y vuelve otros a verla detalles. con otro significado, así sí. mismo es. Y aquí hablo también del hábitat, de, de, del ambiente de los animales, o sea, trato de poner un montón de cosas en estos 12 cuentos, y cada cuento es corto, es fácil de leer. El último fue el más corto de todos, pero los otros también tienen su, su enseñanza. Así que estoy muy emocionada por compartirles este bebé, que es para ustedes, es para el mundo, así que... evita es... dice, muy bello mensaje. Nuestros animalitos, mascotas, están llenos de humildad y amor. Os dan compañía. Felicitaciones y muchos éxitos en su libro de cuentos. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. No, y emocionante, como te digo, son pocos los que escriben realmente libros de cuentos. Y eh, esta chica que terminó ayer el curso conmigo, ahí escribió tres libros. Bueno, uno lo tenía escrito de antes y uno de los libros es de cuentos. Y, y a mí me conmueve porque realmente no es tanto hoy en día que se escriba porque los niños como están están eh, ocupados con las tablas y los teléfonos Que en mi generación sí. eso no existía Entonces imagínate eh, Hay que incentivar de vuelta La lectura Y sí. hacer libros a menos Como el que tú tienes, lleno de colores Es lindísimo, lo veo y digo ¡Wow! ¡Qué sí, bello! Sí. Los colores sí, llaman la sí, sí. atención Lindo, y, lindo el diseño y, O sea, ¡Wow! Sí, yo, eh, yo reconozco amigos. que que hoy en día las generaciones han cambiado y eh, puede ser nostálgico y sí, pero yo pienso en combinar las cosas, en saber mm. que existe, existió ese método, existe ahora el placer de la lectura, Ada. eso mm. que nos cautiva, porque eh, elevar la imaginación a, a otro nivel. Antes el Netflix, el, los videojuegos, era uno estar en, debajo de una sábana con el libro que uno le gustaba, una lamparita, una linterna, algo, eso era lo más atrevido y era lo que había, pero hoy no, hoy, hoy hay otras herramientas que también pueden servir, sí, de aprendizaje, pero algo tan sencillo, tan rudimentario, como quien dice, es, es la mayor sofisticación para que nuestros sentidos se estimulen. Y yo quiero también rescatar eso, el valor de la lectura, el cómo después de leer uno de estos libros se puede dialogar con el padre, la madre, la abuela, el tío, la tía, el amiguito, la amiguita, uh -huh. la hermana, y pueden decir, ah, mira, esto es lo que le pasa a los ¿Qué animales. ¿Qué te pareció, eh, Claro. ¿Cómo entendiste el significado de esto? ¿Qué, ¿Qué sacaste de mensaje? Y eso es lo bonito, no solamente sí. leer por leer, pero tener esa, poder, poder interactuar por medio de un libro. Qué muy, muy bonito. Yo te, te felicito realmente con eso. Espero que no sea el último, el primero ni el último, ¿no? No, gracias, sí, sí, espero. Tengo otras sorpresitas bajo la manga que espero que el próximo año surjan y de verdad que me, me place mucho este proyecto, de verdad que es un proyecto espectacular y de calidad, o sea, me sí. siento que estoy dando al mundo algo, algo bueno, de que vale la pena recordar para la posteridad, para tenerlo en la biblioteca de nosotros y... Y pues rescatar eso, eh, el amor por la lectura y el hecho de ver a un animal y darle su debido respeto en todas las esferas que pueden pasar uh -huh. en nuestra vida. Muy muy bueno. Así que, pero ¿tú cuándo empezaste realmente a escribir? ¿Qué, qué es lo que tú haces eh, para el diario? Sí, pues yo soy estudiante de Derecho. Eh, estoy en mi último año y pues también por ahí es que surgió... La chispa de decir, bueno, tenemos muchas leyes, eh, la ley de bienestar y protección para los animales, 154 en Puerto Rico, pero en otros lugares también deben haber, o si no lo hay, pues sí que deberían haberlas, y, y una cosa es la ley y otra cosa es lo que pase afuera en la sociedad, y hay veces que el comportamiento eh, de la ciudadanía no es el mejor hacia los animales, no hay los recursos, un sinfín de situaciones, pero eso no quita que reflexionemos al respecto de la importancia de los animales como seres que comparten nuestro planeta. El ser humano está lleno de egoísmo por muchas partes, pero también es un ser de infinitas bondades y virtudes. Entonces lo que yo exalto en este libro es eso, es refinarnos, sensibilizarnos más y comprender que los animales no son cosas, no son objetos que podemos botar a la basura, o destartalar uh -huh. o hacerlos a nuestro antojo, sino que son seres que tienen sus sentimientos uh -huh. y tienen su, su espacio, merecen su espacio en, dentro de nuestro planeta. No es uh -huh. tomar ninguna postura radical, simplemente reconocer, eh, yo no soy la dueña y maestra y señora de, de esto, tengo que pues eh, tratar de entender, si me cuesta entenderlo, por qué está ladrando el perro demasiado, qué, qué yo puedo hacer para que... Esto, en no agredirlo innecesariamente, o sea, porque Hay otros modos de ver la, las cosas y, y no solamente son los animales y los perros, sino un sinfín de, de animales que realmente es el comportamiento, nuestra postura hacia esos otros seres que no son nuestras cosas, de nuevo, no son, nosotros no somos sus dueños o dueñas, somos sus guardianes, mejor dicho. Y eso lo que tú dices es importante más que todo recalcar las personas adultas que tienen hijos, hijos pequeños, mamá quiero un perro, mamá quiero un gato, mamá quiero un conejo, o sea, piénselo, piénselo, no es un juguete, no compren un perrito porque es lindo el cachorro cuando está recién seis semanitas, pero va a crecer. Mm. y va a demandar mismo. tiempo, va a demandar comida, va a demandar cuidado entonces no es una cosita que en el rato de la navidad tuviste ese, ese juguetito entre comillas y después mm. ay que lo cuida! sácalo tú, hazlo tú, no mm. hay que pensar en todas las responsabilidades lo que viene, no es cuestión de ahora, es para siempre, mm. o sea hasta que dura, hasta que muere el perro ¿no? así mismo, y es una relación es una relación que hay que construir porque es una conexión, por eso es que tú eh, ves tantas disyuntivas en la sociedad que, que no se entienden los humanos y los animales, porque pues no hay esa relación no se cultiva, entonces si uno está dispuesto a sí, te voy a regalar un cachorrito en navidades, pero si no te enseño si no te educo uh -huh. eh, tanto al animal como al humano porque hay que uh -huh. educar a los dos para que convivan pues no se logra, entonces uh -huh. la idea es tener al frente a un ser no humano que que vive, que siente, que es capaz de muchas cosas y decir, yo te quiero y te voy a respetar hasta el fin de tus días. No importa cuán viejito te pongas, cuán canoso te pongas, eh, lo que te pase. Yo voy a estar ahí, yo voy a ser tu guardiana y tú me vas a querer porque yo te voy a demostrar también mi querer y pues vamos a vivir juntos lo mejor que podamos. Y así mismo como tú dices, en las crisis, en los momentos malos, ellos tienen otra sensibilidad que a nosotros nos hace falta. No somos los humanos íntegros invencibles. Necesitamos de la comunidad, necesitamos de otros seres no humanos. Así que pues ahí está la dicha, ahí está el reto, pero también la, eh, la, la hermosura de esto. Y ese amor tan incondicional que entregan los animales, o sea, solamente tú le das un poquito de cariño y es, se desbocan eh, con... Sí. Con todo todo el cariño que te dan de vuelta, O sea, eso es no no tiene precio realmente poder tener esos animalitos y cuidarlos, cuidarlos. Como pues, repito, no se los den como un regalo provisorio para que el niño no llore. Ah, no, porque el niño quiere un cachorrito. No. O sea, es sí. una responsabilidad. Es co igual como que tú dijeras, ah, yo quiero un bebé en la familia, ya vamos. Te lo no. O sea, sí. tú tienes que sí. pensar a futuro, ¿no? Es una cosa que... Queremos, pero tenemos el tiempo, tenemos la posibilidad, tenemos que ver todo eso. Y yo soy de la opinión personal, eh, no compremos tantos cachorritos en, que, que de gente que está criando cachorros, sino vayamos a esos lugares donde hay, rescatemos esos animalitos que son recogidos de la calle, que han sido tirados por otras personas, rescatemos esos animales para que darles una nueva vida. No solamente... A adquirir uno nuevo, uno nuevecito que recién uh -huh. sale de la mamá, sino unos que ya a lo mejor está, igual que la adopción de los niños, ¿no? Uh -huh. Rescatemos Correcto. esos cachorros, esos, esos animalitos que están ahí, esos refugios que necesitan el de cuidado nuestro. Coincido, coincido totalmente Ada, y es que también uno ve eh, el enriquecimiento de, de las relaciones, porque al tú tratar bien a un animal vas a replicar ese comportamiento con otro ser humano. Igual a la inversa, si uno pues trata, está demostrado, estudios han dicho que quienes maltratan a los animales en su edad temprana, pues cuando son adultos son sí. eh, son un peligro para la sociedad. Y pues también hay que pensar en eso, cómo es que queremos educar a nuestros hijos, a nuestras hijas, y cómo es que queremos que nos traten a nosotros a la hora de la verdad, con sí. respeto, con empatía. tenemos que, que sembrar para que podamos cosechar lo mismo de vuelta, ¿no? Sí, totalmente. Tú a tú, como quieres que lo hagan contigo, tú también tratas, no solamente a los tuyos, a los humanos, como tú dices, sino a los no humanos también, porque son parte de nuestra vida, son parte uh -huh. de, de la casa de hace muchos, muchos, muchos, miles de años, uh -huh. entonces los hemos adoptado para nosotros y tenemos que cuidarlos, tenemos que ser, o sea, es, es lindísimo ver esos animales que cuidan de personas adultas, aquí en Noruega, por ejemplo, se... se se ocupa mucho los animales para llevarlos a los a los geriátricos, porque hay gente uh -huh. que está muy sola, uh -huh. entonces los lleva, y, y ellos cambian la actitud totalmente, estas personas adultas, mayores, y, y el rostro se les ilumina, porque viene un cachorrito o sea, viene un perrito, eh, los acarician, están un rato con ellos, es como cambia la persona totalmente tener ese cariño, ese afecto a ese animal, ¿no? Uh -huh. Y ahí mismo también el valor de, en la edad temprana, de disfrutar esa compañía. Siempre estoy segura que en algún momento de nuestras vidas ya de adultas eh, hemos recordado instantes donde hemos compartido con ese no humano, ese ser de cuatro patas que, que tuvo un episodio con nosotras y wow nos internecimos, nos enseñó lo recordamos, no importa cuál Yo cuál recuerdo porque yo tuve perritos siempre en la casa, desde que era de chica, ¿no? Y Exacto. yo recuerdo especialmente a uno que me dio una pena muy grande porque me lo mataron y le envenenaron porque un vecino nuestro nos tenía mala y quiso vengarse no, no, no. de nosotros envenenando al perro y sabíamos quién era, ¿no? Pero lo, lo, lo curioso de todo, porque era tan, tan apegado más que todo a mí, eh, entró a la casa y nos vio a cada uno de nosotros lo, como mirándonos a los ojos, ¿no? Se dio la vuelta y nos miró a cada uno, se salió la, por la puerta y dijo, ¿dónde habrá ido? ¿No? Pero salió a pasear porque como allá se tenían los perros afuera, cuando al otro día lo encontramos muerto afuera en el patio. Y qué claro imagínate, para bien. mí fue, ah, dije, no, no, no, fue algo terrible. Pero como cómo el instinto de ese animal, o sea, no habla, no piensa, pero... Uh -huh. Wow, sí. sabes que me impactó hasta el día de hoy lo recuerdo cómo iba así con sí. su carita, mirando a cada uno, como diciendo, me uh -huh. voy, adiós. Sí. Qué, qué de increíble. Que... Estar, para mí es tan, tan fuerte ver esa conexión que uno puede llegar a tener con un animal. Uh -huh. No o sé, sea, yo lo viví, por eso sí. lo, lo puedo decir con, con uh -huh. autoridad, ¿no? Dice, así, sí. excelente, se merece mucho amor, sí. De si de uno verdad puede que dar amor de esos animales, uno puede recibir también muchísimo amor de vuelta. Sí, y es así mismo, incondicionalmente están ahí y si uno le da su mejor semblante y sobre todo inculca a los que están alrededor de uno a darle el mismo respeto, pues hay veces que ni siquiera estamos pidiendo que se amen totalmente sino un respeto, empatía, saber lo que el animal mm. está sintiendo, lo que necesita, eh, y pues nosotros si estamos en posibilidad de dárselo, también lo hacemos o sea, mm. aquí eh, es un delito si uno eh, arrolla un animal y se da la fuga Y o sea, tiene que por lo menos hacerse responsable de removerlo sí. de, de la carretera sí. eh, Llevarlo a un lugar Pero eh, son conductas que pues poco a poco Poco a poco se, se deben engranar en nuestro cerebro sí. Y yo confío que Lo que, que... tú es correcto porque estás empezando de la base Porque tú uh -huh. no educas a una persona adulta, educas a los niños y cuando sí. los niños se educan desde pequeñitos con ese respeto, con ese sí. amor, con esa empatía, como tú dices, hacia esos animales, eh, ya de grande es otra cosa. Porque desde chicos, sí. ah, no, patea al perro más, tíralo para allá, No, o sea, respeto. Sí. Es un ser que siente. El hecho de sí. que no hable no quiere decir que no sienta. Por eso, exactamente. Sí, definitivo. lo ha, Recapitulando eso, eh, en mi libro yo muestro que sí que son sintientes, que desean lo mejor para la humanidad así como la humanidad desea lo mejor para ellos y en el pacto en el huerto el gigante corredor el músico valiente Roco y la misión terrestre la cabaña misteriosa al rescate de las morsas humanos guardianes el tesoro en la playa la rosa y el vagabundo los monos del amazonas no es una vaca cualquiera y el pez casi muere por la boca en estos 12 cuentos yo les garantizo que no solamente se van a disfrutar lo que es el mundo lleno de animales y de seres humanos, sino que se van a llevar un valor, una aventura, porque es lo que pasa aquí, aventuras de, de estos seres magníficos, que vale exaltar y que vale conectarlos, así que ese es mi deseo, mi deseo sí, es que pues... Hay que incentivar, hay que incentivar y seguir motivando a las personas que compren el libro para Navidad, porque uh -huh. tremendo regalo, lindísimo. Yo te digo, esos colores, wow, es más lindísimo, <risa> lindísimo. Se nota Gracias. la calidad del libro, eh, bello, bello, bello. Y qué bello regalo, bellísimo. Uh -huh. Así que sí. Les incentivo a todos que lean, lean, y, y, y o se enseñen a los niños de temprana edad a leer. Y si tú eres una de esas personas que. Ah, no, me cuesta mucho leer. Empieza a leer por libros para niños porque es más fácil. Te, te ¿Sí? engancha mucho más porque tiene los dibujitos, todo y después ya te vas acostumbrando. Y, y ayer justo hablaba con una persona que me está ayudando con esto de marketing. Me decía: hay que leer mínimo media hora al día. O sea, tiene que ser ¿Sí? una costumbre que tú tienes que hacerlo porque es la única manera de preparar el cerebro para todo lo que viene, ¿no? Y, y, y empezar de los niños. O sea, yo, yo pienso que un niño que no le gusta leer es porque hay un padre, una madre que no le gusta leer. Sí, posiblemente. Y, pero, sin embargo, si se le da el recurso y el niño descubre por sí mismo que eso es lo que le gusta, independientemente de, de los demás, de los hábitos de los demás a su alrededor, es hermoso. Y darle esa oportunidad. Hay que darle la oportunidad, darle. Porque sí. si a ti no te gusta leer, dale por lo menos a tu hijo para que lo lea, ¿no? Exacto, y sí, el modelaje está, eh, eh, es esencial, pero también yo creo que intrínsecamente se puede de desarrollar y cuando la persona está de cara a una hoja que en un momento dado estuvo en blanco para el autor o la autora y se, se le pegan los conocimientos, aunque uno no quiera, los transforma como un producto sí. derivado. La creación literaria inspira a otra creación literaria. Y entonces, quien impacta en el día a día, ya sea porque en un momento dado te recuerda esta lectura y tú decides hacer algo al respecto a un escrito, un poema, una obra teatral, eh, un mensaje, una frase que se te ocurra, un comportamiento, son eh, repercusiones, consecuencias que en un momento dado estuvo atado a algún libro. Y ahí pues es la importancia de la literatura. Aquí yo también uso mecanismos de no directamente ir al cuento de, de principio a fin, sino un cuento dentro del otro cu cuento. Uh -huh. Uh -huh. Y lo hace más variado. Y no no se van a aburrir. ¿Qué les digo? Que no se van a aburrir. Así que viene de, ¿de qué edad más o menos tú calculas que lo, se puede regalar un libro de esto. Sí, totalmente. Desde los ocho años yo los recomiendo. Okay. Así que de ocho en adelante. Inclusive para eh, jóvenes que lo han leído, han tenido 12 15 años y dicen, wow, de verdad que esto tiene un mensaje detrás que no no te lo da así per se, porque no es un libro de automotivación así claro, abierto, uh -huh. sino que a través de los sucesos, de las aventuras que tienen, es que captan el mensaje. Y, y al uh -huh. final, wow, qué bueno que pasó esto. Y yo no sabía que ocurría esto. entonces ahí está lo lindo el legado que, que busco dejar para el disfrute de las generaciones futuras. Claro, se podía leer para niños más pequeños también, no había problema, pero que ellos los puedan leer solo sería de los ocho años. Mm -hmm. Es eh, Correcto, Ada. Bueno, sí. espero, espero verte pronto con un nuevo libro. Ojalá que sea Gracias. de niños también porque parece que eso es algo que, que tienes muy, muy, muy consciente con eso. Sí. Y, qué bonito porque si tienes esa pasión, no hay nada uh -huh. más lindo que hacer las cosas por pasión, con amor. Uh -huh. y, pero si tienes otro libro igual, de otro, aquí sí. está tu canal y puedes venir cuando tú, tú quieras. Qué lindo que Gracias. pudiste tener tiempo porque sé que estás muy ocupada con tus estudios. Te deseo sí. lo mejor, que te vayas súper, súper bien en tus estudios, que saques esa carrera adelante. Y bueno, Gracias. que tome este tiempito de Navidad para que descanses también, te relajes. Gracias, <risa> igualmente y sigo aprendiendo de ti ánimo en todos los proyectos estamos Gracias. aquí para apoyarnos así que un abrazo un Les abrazo para hasta ti directamente hasta también besito, Chao. adiós bye, Gracias. cuídate